Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Sleeping y estamos con nuestro capítulo de Bravely Second. Vamos a ver qué nos depara hoy y contra quién tenemos que luchar. what are you doing? ¡Se va a Stop it, lo perdón? ¿El audio se escucha un poco raro? The crystal, a out of control. Your Holiness, how Please, don't tell me. You were the one who set off the other crystals, too? <laughs> Wind, earth, fire, and water makes four. You're... Oh, look who showed up. It's been a while. I'm Anna, a fairy in His Majesty's service. Charmed, I'm sure. You couldn't have come at a better time. A few seconds earlier, and you just might have stopped us. But, oh well, that's the way Luxendar crumbles. Come on, your holiness. We're off to the border between worlds. Not so fast. We're not letting you go anywhere. You know, I thought you might say something like that. Come, Vaku Kakish! These little children want to play. Yikes! flying sir we're really flying when did you learn how to fly this thing sir i i didn't private i knew it sir you're just a natural sir no i mean i don't know how to fly it private we just got back from eisenberg when they strapped us to the back of this thing and said lift off i i thought maybe you were driving it me, sir? I can't even drive an apple cart, sir. Look, my own no hands! <laughs> Crimity! None of these buttons or levers seem to do anything! It's like this thing is flying itself! Wowzer! Did you just shoot at someone, sir? With real ammo, sir? That wasn't me! Wait, Anna! What have you done to her holiness? Eyes up front, you! We've got real trouble here! En fin, vamos allá. Baku O Kakis. Para empezar, estaban otra vez pintamones y soplagaitas, que me hacen ya una gracia ya. <ríe> Pero bueno, para empezar, es como una especie de águila robótica. Y por lo que he estado leyendo, hace bastante daño. ¿Vale? Y que tiene varias formas, dos formas, entre las que se va a ir cambiando. Una se llama la águila. La de águila, bueno, esta forma que tenemos ahora. Eh, que va a utilizar misil mágico, que dañará aproximadamente unos 600 de daño mágico al grupo. Y otra que se llama Gatling Mágica. Que dará 340 de daño varias veces al azar sobre el miembro del grupo. Eh, que además me, me absorbe el daño elemental. Entonces... Mmm... Vamos a ver cómo podemos hacerle. Dice, la forma de robot mmm, tendrá ataque y defensa física aumentada. Y doblará el doble radiat. Usará doble radiat. Vamos, como el. El este. El, el Pokémon de tipo fuego. La última evolución del ítem. No me acuerdo cómo se llama. Vale. Vamos a ver qué puedo utilizar. El Ojo de Halcón Vale Vamos a ver Magnolia, por lo pronto Que se pongan de fall. Yu, que, que vaya invocando ya A A ver qué tal Edea que, que ataque Pero con Hidalguía estampida Que suele ser más fuerte Y Tis, mmm, como estoy viendo que no hay nada para robar salvo una panacea, que eso es lo de menos Vamos a poner ya. Vamos a hacer una primera una primera vista de qué pasa 1189, 600 y pico Vamos a ver las invocaciones cuánto le quita El pájaro avión yo creo que le quitará bastante ¡Ah! ¡Le cura! Mm. Marnoli otra vez es de Foul, de Foul Vamos a utilizar el pecado de Suizudra mm. podemos utilizar un especial No sé Vamos a hacer un especial de... idea de y lo mandamos Ataca a todos... no, ataca a uno, tierra... Ataca a todos, Luz... Y sube el ataque físico para los aliados, que me van a ir bien Venga, Supernova... Aunque solamente es uno Espérate, vamos a dejarlo, vamos a dejar eso Vamos a utilizar simplemente lo normal porque si no Es un poco chetado y nos lo podemos cargar súper rápido y fácil Lo que importa es que sepamos cómo, cómo atacarlo Vamos a hacer una hidalquía Aumenta la defensa física al atacar con escudo El ataque es mayor cuanta más defensa física Vamos a utilizar este y a ver Ataque preciso que atraviesa el efecto de default Bichos, plantas, bestias, criaturas, dragones Y furia Venga, vamos a hacerle la furia que así ataca más fuerte Total tis lo tengo ahora mismo para que ataque así súper fuerte 1900, bien Vamos a ver qué hace la dama de hielo que antes le cargó la vida El Suizudra Perdón, el Hellsberg Vamos a ver qué le hace Suizudra ¿También le carga? Vale, pasamos de magia Vamos a, a ir sanando al grupo Y Yu que... Psa, que se la... Vamos a ver si ataca con resplandor tal cual. ¿Qué pasa? 1800. Joder. O sea, todas las. Perdón por, la... por el taco. Todas las más que. Más ataque y defensa física. Bien. Vale, ya se empieza un poco a, a, tar... a terciar las cosas. A ver. Vamos a sanar aquí al grupo. Este no puede hacer nada, porque las magias le, le quitan, le suman, así que vamos a atacar. Estampina. Vamos a solo quitarle vida, porque si se la sumamos encima, vaya. Ni cago en la leche. Vale, está transformado. ¡Wow! Vale Dice, con el Muro más cura Se vuelve muy importante Para controlar todo el daño que nos causa en cada turno Es verdad, dice, absorbe el daño elemental Ay, ay, ay Vamos a usar default Que por el momento está bien ¿Default? yo no puede hacer nada? Mmm y darle idea Was. es bastante eh, aunque no lo, aunque no lo parezca vamos a sanar a idea y este no puede hacer nada porque no tengo Pff. o sea cualquier cosa de esta le va a subir el vamos a ir invocando amigos ...al amigo bot. Que el poder va a ser físico. Idea está como paralizada, ¿no? es que poco le quitó. Bueno, poco. Le quitó cero. <ríe> a ver... Hay idea primero sana ayu y segundo inocencia idea idea y del Y así hasta 50.000. <risas> Ay, madre mía. A ver, magia, Inocencia, You, Hidalguía que no pare. Y Furia otra vez. Espérate a ver si como. Un ataque que atraviesa la defensa física más potente con mayor velocidad. Vamos a probar esto. Ah bueno, quita bien, quita bastante Y nada, yo a lo... a lo mío Espera, ¿sacrificio? No <ríe> Vamos a sanar a todos Yuke sigue invocando al colega bot. No, Electro no. Flecha maldita. Venga. Vamos a probar. Y energía. No le hizo nada, ¿no? Más ataque y defensa Me cago en la leche Pues nada Idea que siga Que acumule un poco más Yuki invoca Pff. Otra flecha maldita Que le quita cero Y aquí son otra, otras palabras <ríe> 44.548 ¡Guau! ¡Wow! Hay gente que está súper chetada, eh. Una bomba sónica. Tetal Swirl Infinity. Vamos a ir quitándonos primero los más. los más débiles. Vamos a ver. Dante Fair. Y vamos a usar furia para que quite durante unos cuantos turnos. Y gracias a los amigos bot yo puedo hacer algo porque vamos. Está ahí que no. Mierda. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No me di cuenta. Bueno. Más no le vamos a sanar a todos. Yuke que sigue invocando amigo bots Vamos a ver este Cyberpick, 615 de ataque L ahí del guía Y vamos a ver Si me permite sanar sin problemas 275, menos nada. Quita más que vea. Ups. Vale. Magnolia sana a todos. Vamos a invocar a otro amigo, Bot. De los que tenga un poquito. Mira. Uy. Pues ya me los he quitado todos. Vamos, esta con... Se llama Thomas. Dice que oye voces. <ríe> Está nivel 9, Biff ECLE. ECLE. 2256. Pero me da a mí que no le va a quitar mucho. Pero vamos a probar. Estampida. Y para adelante. Bueno, sí, quita. Crea una cura a un único objetivo de ceguera. Al usar default recupera más PS tras recibir daño. Vamos a usar esto. Y se lo ponemos a Magnolia. Vamos a buscar otro colega bot. Este cura. 8, 3000. Trigger Happy Venga, vamos a intentarlo A ver qué va a pasar eh, Espérate Vamos a usar Salto Salta y ataca en el siguiente turno Pierdes PM en vez de PS durante 10 turnos Oye eso está bien por si le ataca Vamos a usarlo Estoy defendiéndome ahí un poquito, porque claro, aunque la batalla está pareciendo muy sencilla El no poder utilizar magia Bueno, 4800, está bien Oh, la bash. Eh, le quito el OPS y no le quito la vida Muy bien Venga, sanamos A todo. Y además los golpes ahora están Super subidos, así que Vamos a invocar a otro amigo No Voy a hacer un default. Vamos a atacar Con, con, con, con Vamos a atacar ahora Así que estampida. ¡Tómalo, ahí Utilizar ese amigo bot fue lo justo y necesario porque subió muchísimo los golpes y así hace que lo destroce mucho más rápido. Pues nada, un poco difícil sí que es. Mire, ganamos 2300 de experiencia, 230 puntos de trabajo y 1380 guilds. No es mucho, pero bueno. Pues nada, espero que les haya gustado este capítulo 29, si es así, dale like aquí abajo y suscríbete en el caso que no estés suscrito y quieras ver más capítulos de Bravely Second o de cualquier otro juego que te invito que siempre ha aparecido en la parte de arriba aquí, arriba a la izquierda, en la I de información. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.